A varios días de protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos, aún hay quienes lo conocen como el afroamericano que acaba de morir a manos de un agente de policía. Sin embargo, dicen sus familiares y amistades, George Floyd era mucho más que eso. Pero, ¿cómo empezó todo esto? En este vídeo, te vamos a enseñar la verdadera razón de la muerte de George Floyd. Todo comenzó el 25 de mayo, cuando George Floyd, 46 años, que, es, que era padre de una niña de 6 años y es guardia de seguridad, había perdido su empleo como millones de estadounidenses durante la pandemia del coronavirus. Él fue detenido por la policía de Minneapolis después de que el empleado de una tienda lo denunciara por intentar pagar por un billete falso. Cuatro agentes arrestaron a Floyd, lo esposaron. Uno de ellos lo mantuvo retenido en el suelo arrodillándolo sobre su cuello durante más de 8 minutos, dicen las noticias. Mientras Freud gritaba que no podía respirar, que se sentía asfixiado, que lo soltaran por favor. Los videos de este momento que captan los últimos minutos con pie de fuego se hicieron virales por todas las redes sociales y provocaron una oleada de indignación en todo el país, a la que se sumaron personalidades políticas y artísticas que denunciaron la violencia policial contra los negros. El arresto de George Floyd fue capturado en un video de 10 minutos que se hizo viral. Todos estos videos fueron subidos a las redes sociales y comenzó una marcha de indignación acerca de él Que se mostró un agente de la policía sosteniendo su rodilla en el video. Se ve como un agente con su fuerza de rodilla coloca su rodilla en el cuello de Floyd contra el piso y Floyd más tarde fue declarado como muerto. ¿Qué I can't me. I can't Pero quién era Floyd? Floyd era un hombre de 46 años creció en Tewar de Houston, uno de los barrios predominantes negros de la ciudad, al sur del centro de la ciudad. Se crió en una casa con sus hermanos y dos primos, Jared Duke y Clara Brown. Sus madres eran hermanas. Con seis pies 6 seis pulgadas, Floyd se destacó como un jugador de fútbol estrella para el equipo de la escuela preparatoria Jack J. Pero, ¿qué pasó con el policía o la gente de policía que mató a Floyd? Derek Chauvin es el nombre del agente de policía que fue detenido el pasado viernes, acusado de homicidio involuntario por su responsabilidad en la muerte de George Floyd. Chauvin siguió apretando su rodilla contra el cuello de Floyd minutos después de que este hubiera perdido el conocimiento y cuando los servicios de emergencia ya habían llegado hasta el lugar de los hechos. Ahora, ¿Cuándo comienzan las protestas y las indignaciones, El 26 de mayo comienzan las protestas en Minneapolis, inicialmente de manera pacífica, pero a lo largo de la noche pudimos ver cómo se desembocan violencias y saqueos. Luego de pasar los días, los manifestantes comienzan a incendiar hasta tres comisarías de policía de la ciudad. El 28 de mayo, el gobernador del estado de Minnesota despliega hasta 500 soldados de la Guardia Nacional mientras que el alcalde de miñápolis declara el estado de emergencia al mismo tiempo las protestas contra el racismo se extienden hasta en un centenar de ciudades de todo el país entre ellas algunas tan importantes como chicago las vegas los ángeles Detroit, nueva york san francisco o washington llegando incluso a las puertas de la casa blanca video hemos querido darte a conocer por qué la muerte de George Floyd